Ah, No, no, no, no, yo no soy Pussy, yo no soy Pussy, yo no soy Pussy Darkrai, no. Darkrai, ah, el chiste El chiste, da no. El chiste <ríe> Y Dragon ¿Tiene un Hydreigon? Echo Array en Campo tiene una... Tiene dos bestias delante, bro No, me la suda, que mola, que mola, que mola, que mola, me la suda Ah, Manectrita, ah, vale, que es Mega Manectric, vale Mega Pinsir Amigo, ¿cuántos Pokémon tienen? ¿Cuántos tienen? Tienen mil, mil Tienen mil cuatrocientos Bienvenidos a Pokémon X y Z Vámonos, eh. ahí está ese saludito Oeddy Style Pues ahora, Oeddy, hazlo tuyo, hermano eh, te, tengo irado, que recordar que hay un sordito irado. activo justamente por acá abajo Simplemente comentando, dejándole al de caso Participando en la serie, van a participar por una copia de Pokémon Perla Brillante o Diamante Reluciente, algo así No, no sé Casi, casi, Eso casi puede. Jamás Eso. se lo aprenderá, chicos, jamás se lo aprenderá Dejad un super like de compitruno ahí apoyada apoyada muerte Y hoy, Team Flare a full de mango ¿Cómo vais? Equipos, chicos, equipos, equipos Oedi. Puedo presentar yo primero, que tengo un equipo completamente nuevo, como siempre. Tengo a Magnuson que me sobrevivió. Tengo a Her, que es mi, mi Arcanine, que le, Con la piedra fue fuego la evolución y con Después tengo a el Driflim. Por, por casi último tengo a Slowbro. Tengo a Acrobat y a Roserade. Casi Ay, último, ¿verdad? tío. Está casi guapo, último, es, eh. que, es que me ah, no trae. Eh, sí, bueno, bueno. Slowbro, yo quería un Slowking, pero sin querer la evolución Slowbro. De locos. <risa> me mola, me mola. Havix. Pues Yo tengo a Escadril, que creo que en esta ciudad se le conoce por algo, no, no, no, sé, no sé por qué en concreto, la verdad. Tengo a Vileplume, a Megalodáctil, a Lapras, a Blip, mi Makubita, bueno, mi le llama, y la nueva incorporación del equipo, a Wedi, a este pedazo de Dragonite con 204 de ataque físico y compensación. Que va a meter unas toñas, va a meter unas toñas que te te lo maten. La pues nada, termino rápido con Kangaskhan, que ya lo conocéis, Ursarin que vuelve después del misclick... Eh, Garchomp, Lumineon que vuelve a entrar también, Vivarel y Salamence nueva incorporación poderosísimo. ¡Taca, taca, taca, taca, taca, a reventar con intimidación. Eh, eh, taca, taca, taca. No, no sé si se dieron cuenta, pero, o sea, uno va con un Drauret, otro va con un Salamence y yo voy acá con un Driflim Con un Driflim chiquito, todo. todo sí, todo sí, sí, yo voy, yo voy, yo voy a, a, yo voy a explicar que estas ratas, bueno, que no, que esta rata no, que la rata de mi, de mi derecha quiso ocultarme la existencia de la Gengarita. No. <ríe> Casi ¿Vale? bien, perfecto, eh. bien, genial Y, y, eh. me la, y la encontró Echo Y bueno, pues pasó Fui un majete, fui sí. majete Pues dale. Ey, Uf. ¿Por dónde hay que ir? Eh, no yo sé. creo que habrá que hablar con el tío este, ¿no? No, no me no ha dicho he nada. No. nada Perfecto, no sabemos para dónde hay Vale, que... Yo veo yo, ah, yo que habrá que, habrá que hablar con los dos estos, ¿no? Hay que sí. hablar con Fola y con la otra, ¿no? ¿Dónde están? Ah Fola, amigo. Ya tenéis miniatura, ponéis a Fola en la miniatura De locos Perfecto. Y aquí, aquí viene, aquí viene el otro Ah, ahora, let's go Y viene Ibai, qué pesadito, qué pesadito. Ibai, va y el otro Lemo el Lemo, Lemo. Nada, nah. lo, lo este juego es una no, paja, paja, paja increíble sí, sí, sí, Literal, la literal, la literal No tiene literal. sentido, salen corriendo todos Me sacaron un snisset, yo creo que voy a dejar a Woody Eh, hey, no, patada baja, nada, poca eficaz, déjalo, déjalo <risa> es que también tiene mm. compensación el Dragonite Si sí. no, Dragonite. Dragonite no muere sí. nunca Full No, ese Dragonite no, no, no. Y aquí tenemos... Uno sí. Sí. Yo también tenía uno con compensación y me lo mataron Yo, se lo, otro... repito, yo se lo repito tipo volador Por esto Porque también tengo ¡Wow! a Mega No Es que el equipazo tiene Havix después. Es un equipo tú loco eh Ese es el, se ese se es el que reviviste y Luego llegará un Volcanion, no. si sí, hasta reviví Porque tenía cabeza de hierro pero no lo usé al final porque solo sea, solo sea al, al otro matado. <risa> igual que tú, literalmente. Yeah. Exactamente igual, la verdad. Vale, pues fuera Magmar. este bicho. ¿Qué más tiene? Ah, ah, ya está, ya ganó. <risa> tengo un solo encima, enfrento un Cameru. Perfecto. ¡No, no cuerpo no, llama! ¡Qué oh, perro oh. me ha quemado Kangaskhan! No me la contés. Pues a curar. Cierro y Nah, Raúl aguanta de locos. Bueno. A curar, ¿no, Eco? A curar. ¿No sacar, no? Me comenta. Eh. Uy. Slacking, Me encanta. Slaking. Me fascina. Me fascina Camerut. Me fascina. ¿Cómo que Slacking? Slacking. Ah. Puede ser que no tenga suavidad Existe la posibilidad de que no tenga suavidad sí, Slacking. Igual tiene inicio o algo así, pero. Eso sería lamentable. Creo que es? tiene impulso. Ay, sí, <risa> tiene impulso. Si <risa> sí, no te digo, venga. <risa> lo que nos faltaba. Eh, ¿no? eh, eh, estaría buenísimo. Claro. Yo a lo he por si acaso. Leofilización con 90 de potencia a ver cómo pega. No, no, 90 no, 95. ¿verdad? Es una locura. Avalanche. Onda Una na no, na no, na, no. Herlo aguanta? Gerlo aguanta, gerlo aguanta la defensa, impacto? La defensa de lapras es una broma, o sea, es una cosa. Giga impacto. Como Uy Salamens. Uy Salamens. Hombre, por slacking. intimidación. Es la Impacto, bro. Me suena de algo. Porque por lo he intimidación. Sí sí sí literal. ¿No te suena de algo, Eddie? Es la Impacto. Qué asco, qué asco me estás Ya paro, ya paro, ya paro, ya para. A eso, eso, eso te lo hizo 40 veces en la serie ya yo creo, lo del sake. Literal. Del Saki. Literal. magmar Nivel 48. Mando espejo. ¡No, no, no, no! Rip. ¿Rip quién? Rip <ríe> Driflum. Vaya. Ripeada. Amigo, estoy cansado. Estoy de verdad cansado de comer tan. Estoy cansado de comer verga. Revestimiento Eco, cansado. metálico. Con una cansado pregunta. Tenía, ¿tenía ausente. No lo, no lo he llegado a saber. Ha hecho Giga Impacto, lo he matado. Yo, por si acaso, lo que hago es hacerle sorpresa y así. Fácil. No hay problema, ¿no? Surprise, motherfucker. O sea, tengo sorpresa y protección, así que Slacking es como una broma para mí, literalmente. Hombre, pues sí, sí, sinceramente. O Eddie podría hacer una cara triste para todos todas las miniaturas. <risa> <risa> Menos para el gimnasio planta, para el resto todo. Totalmente. Me voy a llevar Stunfish ahí. Stunfish! Stunfish! Me, me lo voy a llevar sin lebeliar. Y ya estaría. De locos Stunfish. Perfecto. Casi se me prende fuego en la casa. <risa> ¿Qué, tenías? ¿Qué tenías, tío? Porque es así. Mi novia fue a rendir, Hoy tenía un examen importante. Entonces prendí una vela como... No sé, tipo, para dar buena suerte. Y la dejé que prendía me había olvidado apagarla. Uy. <risa> Casi se diadis. Ha, ha salido corriendo, bro. Ha salido corriendo. Casi incendio toda la casa es sale que estamos del camino a esto gimnasio y para nosotros hoy se publica el trailer A ver, jueguesela, la que van ganando Ya estoy, ya está boludo, ya estoy. te hacía Cuatro Pokémon, Weavile Wow, qué buena Uy, que empiezo con, em, em, con Coso, con Magneson He, he abierto, he abierto Pero... con Dragonite, ¿eh, chicos <ríe> <ríe> <ríe> Menos mal Vaya. que yo no he puesto Salamence, ¿eh? Vaya Ah, que te vas a poner más dos ese mega canajan de locos. Sí. Un poquito de puño incremento por aquí. A lo mejor ni siquiera, a lo mejor solo Fake más uno. Out. No, me rompe los robustes. Puño hielo. Ah, no, no, no, no he abierto, no he abierto. Vale, pensaba que había abierto con el otro volador. Shit. Me ha hecho puño, ha hecho puño hielo crítico, tío. Come on, Solo faltaba que te congelara okay. ya, coge. Ya con eso. Nah. Hubiera sido increíble. Es que yo lo de los críticos tengo un problema. O sea, no sé qué coño pasa. ¡Moltres! ¿Qué? ¡Moltres! Bueno, chicos, espero que os haya gustado la serie. La verdad, eh, hasta que hemos llegado. Hasta divertido, Gracias. la verdad. Os ha gustado la serie, chicos. A mí, la verdad, yo me lo paso muy bien. Puedo deciroslo ¿no? <risa> A ver, tengo puño trueno, pero es que como muera a Kangaskan me pega un tiro. A mí, sinceramente, Moltres las... no me preocupa mucho. Pelotos. Electros. Electros. Cuidado, eh Está joderio, pega por el especial Cheeees sí. oh, Raúl, Raúl, Raúl ah, No, me retrocede la. ap Jajaja <risa> no, por el pecho y le retrocede así como oh, Fofatu, bien Fofatu no, y... no importa, no importa. Ah, lo, que ilumi... lo, crítico, lo que pega es Crítico Lo que pega es iluminio <risa> Lo que pega De locos, iluminio Aaaaah el, el mío cuánta vida se me quedó Adivina, ahí mira A un PS <risa> De locos me quiero Chispazo, si paralízame, paralízame, paralízame que tengo gallas, parízame porfa, parízame que tengo gallas. Piro, por qué ah, no le no tiré no. surf, por qué no le tiré surf, puede ser porque tengo el IQ, el IQ en menos 30 Fuera de un golpe de electros, grande blip, la verdad es que mi, mi Hariyama está loco tú, mi Hariyama, hariyama, hariyama es demasiado asqueroso Uy, Está problema. con el carrito, eh, está con el carrito estos días ¡Oh! Me ¿Quieres? flinchó, me flinchó, me flinchó, la puta madre, se que. un Quiero aprenderme el, <ríe> el bicho, el, el teniendo terremoto ya sabes, en plan bueno. Qué injusto, me nah. tiro tajo aéreo. Me flinchea, nah. se queda un PS. Vale, a ver qué me saca. Ah, Mol 3, perfecto. No ah, bueno, que saca. Creo que, que me Megalodacty le quiere explicar algo a Mol 3. Por cierto, mi Croata aprendió pájarosado. Uh, nice. Cuerpo llama y me, me quema, la puta madre, amigo. No puede ser, ¿qué hice yo? ¿Qué hice yo? ¿Qué, ¿Qué te qué mereciste? Hice ¿Qué nah. hice yo? Voy perdiendo, te... si me dices que voy ganando, te entiendo. Electros. Te digo la jugada ¿Sí que me no? ha hecho ahora porque vas a flipar, Eddie. Me ha hecho chispazo, ¿vale? Me ha paralizado en primer turno Por lo tanto, ha atacado después el antes otra vez Me ha hecho chispazo otra vez Yo estaba haciendo golpe, que estaba atascado Y el golpe no ha golpeado la segunda vez Porque me he paralizado Pero sí que me he confundido Así que estoy paralizado y ah. confundido Chavales, rotom, Chavales, rotón ¿Qué roto? No, no me la contés. ¿Pero qué roto? Amigo, si me... Si shoot, yo... lanza llamas Bien, Rosa. Voy a intoxicarlo no sé muy bien qué Si yo me decís, si vos me decís que yo tengo esta mala suerte, porque voy ganando, te digo, está bien, tenés razón, true, me lo merezco, me lo merezco. pero no. Voy perdiendo, no, ¿no? La, paro la de madre comer, la madre que lo parió, verga. tío. No paro de comer, verga. Bueno, toquísimo. Trotón volador. onda, Trueno? No sé por qué me pega, sí. Es que se ha cagado el Plumto, confiado, no te voy a negar. <ríe> y me paralizo no, perfecto. Me viene con el paraflinch, ¿verdad? Tajo aéreo muy bien. Ah, no tengo que aguantar Bien, va el plum Bueno, me va el plum con el pecho Me paralizo otra nah, vez me, <ríe> me he paralizado dos veces a Prepárate que se viene la pecheada Me metí lanzallamas y me quemó ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Que a mí me lo explique ¿Con lanzallamas? <ríe> me quemo con lanzallamas ¿Entiendes? Esto es eso Increíble Pero eso es un 10% <ríe> Damn ¿Te imaginas que me ha hecho la predict? Vale, menos Menudo, no, no, no, no, no, no Ah, uf, uf, uf. ¿Puedo ir a curar? ¿Puedo? Dime que sí ¡Abalanchus! ¡Madre mía, Megalodáctil! Me ir, ¿Cómo ni como los huevos a Megarodáctil? Te lo juro, tú ¿Cómo pega? ¡Qué gran elección de revivir! Chicos, cuando, cuando toca el combate siguiente Es doble, por cierto, aviso Ah, bien. Eh, te dice, ¿quieres luchar a mi lado? Y dices, no Y dices, vale, pues como quieras Y se queda sola ahí, en plan Forever alone <risa> Bueno, al menos, te, al menos Este tenía 6 Pokémon No tenía 6 Pokémon, ¿no? Este tenía 4 Fuck. Tengo que dar toda la vuelta Así que un pese, un trueno A ver cuántas veces me paralizo Contemos cuántas veces me paralizo, por favor, contémosla contémosla. Entra, no solo eso, sino que entra y te dice Perdón por el retraso Vamos a contar, Divi <risas> dividido dolor, perfecto Perfecto me Primera vez paralizado, perfecto A ver, vamos, pues vamos, vamos Yo me paralizado yo. Los, dos 10. los dos turnos que me he podido paralizar me he paralizado yo Chispazo, her, 37 peces, Creo que me muero por recoil Me muero por recoil, perfecto la puta. No creo, no creo, no creo. No, no, no, no. Qué mira? Creo, creo que eso significa que. Sea, bueno, me tengo que ir a curar y estoy dando la misma vuelta que tú, Eko Propongo una alianza. Eh, <risa> ¿Qué alianza? No sé. Eh, no sé, voy a iniciar, No sé, después de combate, probablemente se muera todo el equipo. Voy a iniciar a revivir, voy a iniciar a capturar, voy a iniciar algo. Eh, nada, quiero que sean, sean buenos cambios, por favor. Te Echo, ¿sabes, el venga? ¿Sabes que pueden tener seis Pokémon cada uno, no? No, eso sería horrible. Yo, de momento, voy a darle la A para decirle a hoy el, el, el con quién empiezan y vamos viendo. Va. va. No, no, no, no, no, yo no soy pussy, yo no soy pussy, yo no soy pussy. ¡Darkrai! No. ¡Darkrai! ¡Ah, el chiste! Ah, ¡El chiste, Darkrai! ¡El chiste! ¡Vamos! Yo... ¡Darkrai! <risa> <risa> <risa> Doble de Darkrai! Sí, y además nos abre con dos que contan perfectamente a nuestro compañero. La verdad es que es justo lo que quería, tío. Sorpresita Darkrai. Y nos lo vamos pensando porque. <risa> Bola sombra de mi muy buena. Nah, el onda trueno no retrocede, Brillo mágico. Na, uh, brillo mágico de Meowstic! Uh, bien, bien, bien, bien. Me ha hecho focus. Me ha hecho focus. Agarra un brillo de. Ah, me ha focus ¡Cuatro peces! ¡Cuatro uh, peces! Onda trueno. Qué bien. Nah, Miaustic tira onda trueno de arreclay y yo ya le voy a tirar onda trueno de arreclail. <risa> <risa> Rip Miaustic. No, nah, me voy, voy a terminar dos contra uno. Voy a quitarle la violeta a ese a ese bicho. ¡Oh, tiene la valla para aguantar los siniestros, el Mioustic! increíble y pues lo aguanta ¿eh? juega. lo aguanta con doble rayo y mata a Darkrai lo mato ella sola increíble robot, y el mío atacando al un... Doblade como un gilipollas el Darkrai paralizado el Darkrai el Darkrai no es nada no es nada Venga, va. vamos paralizado vamos Blip mira Blip ya está Blip ya está mirando al al Honest, diciéndole mira mira mira mira, mira desarme sí. le están Fuera haciendo full focus a mi compañero y, y me da miedo la y Dragon Ritmios y un height ¿Tiene un Hydreigon? dragon? ¿Tiene un Hydreigon, bro. O sí, sea, tío, sí. o Echo ahora mismo en campo tiene. Una, tiene dos bestias delante, bro. A mí me saca un dicho Bicho siniestro. Llamarada. Ay, me asusté la madre que te parió. La madre que te parió. Va a tirar. Protect. Yo me voy a proteger. Este turno. Pulso un brillo al Dragonair. Nah, Ay, que mueve caro. Hydreigon, la puta madre. Onda Igna bueno. de Chandelur. Lol. Este, este Dragon me ha tenido un llamarada Está loco, o ¿sabes? Cambia Darkrai, a ver qué mete Bueno, por el momento Chandelur. Bro, eco, llevo dos Pokémon y tú? los dos se los ha cargado mi compañero, por ahora Pues, pues, pues, qué asco me das Sí, es que, a ver, a, un, a ver, a uno se lo he dejado yo a punto de nieve, también te digo pero... golpe carga dragón, lo fasha, lo ah, es que carga dragón <risa> No puedo, no puedo, no puedo Le ha he hecho, le ha he hecho, pulso umbrío A Austic le ha he hecho con la valla crítico y le ha he hecho flinch ¿Qué? ¿What? Le crítico y flinch con vale, pulso Vamos Blip, Vamos Blip, Vamos Bleep Que Hedragon muera Vamos Blip, Vamos Blip, Vamos Blip, A bocajarro Mata Hed... Hi... Vamos Me Me Mata no eso era eso? No, no mato Hedragon Nunca he mí un pulso mí dragón A mí no, a mí no, a mí no De Revens a mí no, a mí no. O sea, de Revens Te lo juro Cositis, cositis Vaporion, Soy más rápido un, un, tengo, tengo, un, un brillo mágico aquí Se lo van a comer A ver qué saca mi compañero Toxicroak Volto cambio, Volti cambio, hago. Bien, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto. Protect. ¿Qué voy a sacar? Protect con.. Es que blip, blip. Harijama es increíble, o sea, harijama es una cosa. Y me había hecho focus. Y de con tenir la valla de hada, tío. Es que me parto la polla, eh. ¡Ocho PSONE! Lo... Voy, voy a sacar a Voy a sacar a Acrobat, tranquilo, tranquilo. Hidrobomba, perfecto, lo falla, lanzajama, a mí. Micro lo aguanta, micro lo aguanta, no me quemes, no me quemes, no me quemes bien Lux rey. Bro, el carro que me está haciendo mi compañero ah, tiene pocas, tío. tiene pocos nombres ¿eh? Intimidad. No es no normal, ¿no? Chubiones, o sea, nada A ver, me he cargado dos yo, dos yo y dos él Yo me cargo al, al Hydragon de un brillo mágico, hasta luego, crack Si me hace la Predict, o sea, me la tengo que jugar Si, si me mi hace mi la Predict, Shining. si me hace la Predict, muere Escadril, pero ya sé Sí, sí o sea, no, sería tengo... increíble esa Predict ¿Lanza mugre? Perfect. No me lo puedo creer, me ha hecho la Predict como haga onda ignia, como haga onda ignia, El bicho ese me mata a con Bola sombra Bola sombra, vale, vale Le habían hecho focus a un tío a 8 PS En plan RIP Vaporeon, creo que me quedo 2 contra 1 Efectivamente me quedo 2 contra 1 Yo tengo que hacer surf aquí Avalancho Vale, me cargo a Chandelur, me cargo a Chandelur, nice tiene la fucking basa pues espérate ah, geo... vale, ah, vale Chicos, ¿me confirman que, que, que el Vaporeon ah, le va a hacer un ataque tipo agua a un Toxicorov con piel seca? No ¿Me lo confirman? No me con, no me Sería me maravilloso ¿Me lo confirman y que va a hacer surf y le va a dar a escadril? Un momento Puño de drenaje, no ¡No! Me no ¡Aguanta, aguanta, aguanta! Rr RIP escadril RIP Moti, RIP el Dominion ¡Critico! RIP escadril Nada, estamos ripeando, eh, un poquito Pero Deja de hacer masa cósmica, pesado Casi me matan al Shiny, le metieron un crítico al Shiny y casi me lo matan Eso, eso que no pase, que no pase pero ¿Por qué no tiene El Toxicroak, por lo que sea, no tiene piel seca Tiene allanamiento ¿Eso qué coño es? Me lo inventé un poquito, no sé Allanamiento, traspasa su... No, tío No sé si... ¿Pero qué es esta mierda? O sea, saco Aerodactyl y me saca... Y me saca un... ¡Drapion! ¿Cómo va a tener un Drapion? Nah, nah, nah, nah Mi Shiny murió, murió mi Shiny Me encantaría... No, lo puedo, lo puedo, lo puedo rescatar a mi Shiny. Lo puedo rescatar, lo puedo rescatar, lo puedo rescatar, lo puedo rescatar. Shiny, Shiny, vení, vení, para casa, vení para casa, vení acá. Vení para casa. Vení pa. Estoy a menos un ataque, no, una no. Que tío. Shit. Intimidate, ok, ok. Loco, okay. Vaporian se protege y hace. Y hago vuelo, pero que es esta con penetración, bro. Pero... ¡Aquacola! Mira la prank! ¿sí? ¿Cómo me vas a meter a cola ahí? Increíble. Juegan otra, es... otra cosa, juegan no, otra cosa. Juegan otra cosa. Voltio cruel no, no, no, no. y lo evito. Porque Vamos. estoy volando a ver, bro. Estoy volando, eso sí. Nada, nada. Hijáis, después llora. No puedo. Vale, era. fuera Toxic Rock. Seguirá. ¿Sí? Sí, no, no, puedo... no entiendo. No entiendo va por qué me tira a ver, que va, va, mi no mega. Entiendo. va a morir mi Mega. O sea, tampoco es Rock. ¿Sí? Muértumelo. Sí, no va a morir. Si me hace Bolt, yo no creo que va a morir. Ah, ¿Hace onda tura no? va a morir. No va a morir. No va a morir. Te lo toxic bueno, Rock, ¿no? Ha, sido, ha bueno. sido un turno. Hemos atacado. Hemos atacado los tres. Hemos fallado los tres. Ha <risa> sido un turno increíble. Hemos atacado los tres y hemos fallado los tres. Hasta <risa> luego, Fable. Un saludo. <risa> Te lo ha <risa> explicado <risa> el Toxic Rock. Te lo ha <risa> explicado <risa> el Toxic Rock. Enfado Haxorus? Me tengo que sacar encima. Me tengo... No, pero a quién le pega? A quién le pega? Enfado a quién le pega? Vale. A Haxorus, ¿no? A Drapion, no! A Jaxorus, pégale. La puta madre. A <risa> <Fado de> ancha. <risa> Amigo, pero por qué. Enfado, enfado. No lo no puedo creer. Rip. No Hap, me la conté. Rip. Ay. Vida esfera el Haxorus Veneno X, Clefable lo aguanta, retrocede. Uf, uf, uf, uf. Menos mal. Menos mal que se ha cargado al. Vale. al Bishard de un puño de drenaje. El chef, Vamos, no, Eddy. Vamos, Dragonite. Tío, Dragonite no, ahora va a ripear, ¿no? Y estoy encerrado en enfado, me tiene un crítico, me tiene no, un No, me lo paraliza, sí, tío. El... Cómeme los huevos Me lo paraliza, sí. bro. ¡Crítico! Ah, espérate, ojo, eh. Ojo al nivel de la IA que me ha hecho a mí, a Dragonite, me han hecho un onda Truno y el otro fuego fatuo, los dos a mí. Buen a es que no puedo eh. cambiar ahora porque estoy encerrado en enfado, por favor, que tengo uno más, que tengo uno más, que tengo uno más, que tengo uno más. ¡Colmillo lleno! Pues no. No, ¡No! ¡No, Dragonite! Vale, tengo, tengo la conversación, tengo la conversación tengo la conversación es muy difícil que te Amigo, ¿cuántos ripen? Pokémon tienen? ¿Cuántos tienen? Tienen mil, mil? Tienen mil <risa> cuatrocientos Son imparables, o sea, tío Bro, tío, puede, puede dejar el Vaporeon Pero... De hacerle Hidrobomba Luxray Cuando tiene un Magmortar en campo <risa> O sea, puede dejar de hacerle Hidrobomba Luxray Que no Pero nos importa el Luxray <risa> Crítico, Conche, crítico, crítico, crítico, crítico ¿Cuántos quedan? No, Haxorus, bueno, tú Ay, que me intimida el perro Saludos cordiales, familia No, me mató Chesnaw Crítico que le queda un huevo de Pokémon. No puedo cambiar, claro, tío. No puedo cambiar. Kangaskhan, Mira, Kangaskhan. Sí, esto me sirve, me sirve, me sirve. Sí. Eso te molaría, ¿eh? Igual lo mega evoluciona, ¿eh? Puede estar guapo. Bro, confío sí. en mi compañero. Hazle hidrobomba más mortar. No seas absolutamente subnormal, te lo pido, por favor. No hagas no, el imbécil. Ataca más. Nada, si muere si mueren, que sea Rosary X. No puede morir Mega arcana ¿eh? Si muere el dragón a mí y me quita, me cago en todo. Tiene vida, esfera de Haxorus. Perfecto. Mega Kangaskan. Mega Kangaskan. Mega Kangaskan. Nada, amigo, ¿qué es este combate? ¿Qué es este combate? <risa> ¿Qué es este combate? ¿Tiene es un Mega Gascan? ¿sí? Ah. Veneno X. Mega Kangan. Lo aguanta bien. Puño fuego. Sí, sí, sí. El ¡No! chicos, bueno, Chicos, pedid un deseo. Pedido un deseo, Le ha he hecho hidrobomba a Mortar. Rápido debilitado, está bien. Retrasado o sea, metal, es calo, tío. Joder, todo. Yo me voy a proteger. Que, que se peguen entre ellos, Ay, yo me protejo. Tío. Sí, sí, sí, yo estoy en modo, modo pasar. Modo siguiente, next. Ah, vale, perfecto. Que le han atacado los dos Atado. a mi compañero. Vale, pues bueno, Vaporeon. Oh, Espero que te haya gustado tu vida. Toxicroak, la puta madre. ¿Qué le queda a mi compañero? Porque me acaban, dolor, eh. me acaban de matar al, al Vaporeon. ¿Qué le puede quedar a mi Dios. compañero? El Drapion ha pegado tres críticos seguidos. Vale, ya con el francotirador de los huevos. Sí, clefable Full Full franco, clefable. incremento. Sí, esto sí me gusta. Mira caña es que se pone más dos, pero Toxicrow tequilea. Tequilea vale. fuerte. Uff. Polla nociva. Joder, tú el Haxorus. Madre mía, el El, buen, el buen Rabaco, eh. Haxorus. Acaba de one A Clefable. Voy a ir con Uf. golpe. Ah, no, que golpe no, no tiene target. Oh. Puño de drenaje, mata Megacanga. Rip, no. rip by Plum. Rip no, no, me seis. la suda, ¿Qué ¿Qué ¿Qué muera? Muera, que mora, que mora, que mora, que mora, me la suda. Ah, manectrita. Ah, vale, que es Mega Manectric vale. Ripbalplum, rip amigos. Vida fecha. ¿Cómo vas? ¿Cómo vais? ¿Cómo vais? ¿Cómo ¿Vais? Recuento de muerte, recuento de muerte. Llevo dos muertos dos y dos a mitad de vida paralizados. Ah, está muy bien. Me quedo dos contra uno. <risa> <risa lo que me río, lo que me río en esta roma es increíble. Megapinsir. No, y la fallo, lo he fallado, he fallado. No. Mega pinsir. Mátalo. Hay ese Haxorus. Hay ese Hackersoy. Fui más rápido, mega pinsir. No me pegues a nada. mí. Haxorus. A mí no. Puña nociva. A él. A él, a él, a él. Do a él. Doble bien, filo, bien, doble bien, filo. Bien, tipo, bolador, bien, Haxorus, rico, tú sabes cómo José. Tú sabes cómo aquí. ¡Crítico! A él, a él. Todo a él. ¡Crítico! ¡Puño de <ríe> locos! <ríe> lo de Obedio es increíble. ¿Qué pasa ahora? Que no lo he escuchado lo, Que lo, lo está gozando Lo está gozando Bueno, eso, eso ya lo sabíamos nah, bueno. RIP Mortal rip No mortal. falles la avalancha No la falles, Lax Perfecto es fuera anticipo Le queda Le queda mega igualmente La puta madre Como Toxicroak Ah, no, ya te lo anticipo Me gusta Gracias, Toxicroak O Eddy, suba al 56. Bien o Eddy RIP eh. Megapix. Eh, eh, tiene un mega Tiene un mega Night también No, perdí, perdí. ¡No Acuacula Aguanta, mega no RIP mega crítico Perfecto Dios, tío. Vaya crítica. No, me... Sin el crítico no moría. Sin el crítico no moría. Y mi compañero le hace puya nociva a un rapion. O sea que estamos... tontos uno para uno. Uno pa uno. Hay el megapinsir, hay el megapinsir, loco. Vamos, no, me flip. Nah, megapinsir lo que pega es el magmortar. B-Sharp. Acaba de sacar un B-Sharp delante de dos luchas. Sí. ¿Tiene, un, Tiene un Mega Manectric también. Holy shit. All right. Voy a gastar una poción, sinceramente. En blip. Eh, Te digo algo a esas dos luchas. ¿Cómo se lo va a explicar ese Mega Pinsir? Va con doble filo. De loco, loco. Vale, se tira Protect de locos. Porque yo, también me, yo, me, yo me he curado. ¡Uy, ay, ay! No lo ha matado. ¡No lo ha no matado! He no me envenena, tío. Ni cuando quiero que me envenene, me envenena, loco. ¿Quién tenía colmillo hielo? El Manectric. Será más te rápido, te rápido que yo juré, esa me mierda tengo, no, no tiene rayo este, ¿no? Fuego fatuo, me gusta, me gusta, me gusta Me tengo gusta. Gusta. que proteger te Me gusta, me gusta Ojalá poder... No me lo puedo creer, tío Me está haciendo todas las predicts No te creo Es increíble, Ataque tío rápido. Es increíble, te lo juro Me está prediciendo todo No, es no tiene rayo ¿Cómo hacen el rayo? No, no, no, no, no La puta madre Te lo podía haber avisado yo, la verdad Pero no me acordaba o sea, Dos contra hecho, uno me ha hecho tres o cuatro rayos, literalmente Muchas gracias, la verdad de ver, nada. Muchas gracias por haberme avisado, la <risa> Con estos compañeros, quien quiere. <risa> me la juego a esto. ¡Ay, que sale Pantalla luz. Luz, chicos! ¡Pantalla de luz! ¡Vamos, Kangaskan, ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Dime que lo matas! ¡Sí! Uy, incremento. ¡Va a morir, sí, Muchas gracias por haberme avisado el rayo, la puta madre. Nada, los quiero un montón, los quiero un montón, de verdad. <risa> muchas gracias. Aquí va a morir Blip, chicos. Aquí va vale, morir, uno bleep. contra uno. T tengo que curar ahora, Blip. Sí, Aquí va a morir Blip, lo siento pero tiene que morir Porque si no me pasa no, el combate no, no, Básicamente sí, Esencialmente yo, mor, yo morí Yo morí Le queda un Le quedé un Que lo ve ahí Que estaban peleando ustedes ¿Qué? Eco, creo, no, no, no, las conchas De su madre no, soy separado, soy... Soy separado, soy... Yo la verdad oh, Que he no sumido la muerte voy eh, Yo veo cuatro muertos Chicos No sé vosotros Pero yo veo cuatro muertos A mí me mata a Todos manectric No tengo nadie Más rápido Que manectric Ni nadie que aguante O sea, me estás jodiendo no, no, no Que nada. podrían haberme matado a mí Y le han hecho focus Al otro que tenía 10 peces Increíble. No. Sí, no, sí, lo, lo mejor es que me venía bien que me mataron porque quería sacar uno un turno limpio. Aguanto un colmillo hielo de un ma Mega Manectric Vale, pues ahora me protejo. Total. Mm. Vamos, vamos Mega Megacangascan, tío. Ahora eres todo tú. Porque yo me protejo y te dejo a, a la intemperie. <risa> Haz lo que quieras y lo que puedas. ¿Tenéis algún dato de qué velocidad tiene ese Mega Manectric? Ni de coña, ¿no? Ni idea. No, no, si idea. no. No he llegado, no. no he llegado a él todavía. Ahora, ahora me viene a mí. Ya te, digo, ya te digo yo si es más rápido que no, o no, no me, bueno, o sea, bueno, te, me juro, te juro que el nivel de la IA de este juego No tiene, no tiene sentido O sea, no tiene sentido Saca un Mega Gascan Y yo tengo un Hariyama en campo Y en vez de no, atacarme no, a mí el Pinsir Le ataca el Hariyama Me morí, me morí, me morí me morí me No, morí. yo he perdido, yo he, he perdido trick. Yo he perdido también he perdido. Tric, Me intimida Yo he perdido Perfecto No puedo hacer nada Y si lo que pude fue con un stun fix chiquito No podía hacer más Yo he perdido Total, no, no me puedo pasar. Sí, me esto Me confundo. Ger, seguir a sí mismo. Perfecto. Nah. Eh, yo depend, yo dependo de ser más rápido que el Mega Si con... no soy más rápido pierdo. O si aguanto Creo un que... colmillo hielo. Creo que con mi Arcanine fui más rápido porque es eh... imposible. Me la juego. Va. Me, me, va me a mí mismo. Sí, son ¡Va! más ¡Sí! vamos. Sí. 161. Dependo a full de Dragonite. GG. No, para ahí, para ahí, para ahí. No nada, parí, parí, parí. Doble filo, lugar. la compensación, que si no me habría deleteado literalmente. Bueno, fue la Mega Pinsir, le queda Mega Vanectric todavía Detrás. Lanza llamas. No, para ahí parí, ahí, para ahí, para ahí, para ahí. Avalancha, Eddie, capítulo avalancha capítulo. Avalancha, aguanta, Weddy, aguanta, o Eddie. bien o Edi, bien o Eddie, bien o Eddie, bien o Eddie. bien o Eddie, joder. Viene. Bien joder, bien coño, bien. Con el nabo lo aguanta Weddy. ¿Cómo quieres el crit? ¿Cómo querías el ¿Cómo, crit? ¿Cómo, Sí, la, es, es literalmente por lo que estaba cago. Digo, se si me hace crit me mata. Por suerte no lo ha hecho. Me curo, tengo la compensación otra vez y ahora le puedo pegar, safe. Sí, ¿sabes, sabes, cuál, es el, ¿sabes cuál es el problema, Echo? Que detrás tiene un, un Mega Manectric y me queda esto y un Lapras. Ahí está el crit. Que le, está, está. le echábamos de menos, la verdad. Yo, yo la verdad, estaba deseando que llegara. <risa> Amigo, no puede ser. No puedo comer tanta verga en esta serie. No puede ser. <risa> Vale, fuera Drapion Me falta Megabonetrix solo, pero tiene que cargárselo Eddie o he perdido Si no se lo carga Eddie he perdido No nah, es que vas a perder, no van a perder pantalla luz, no van a perder, no van a perder ustedes, no van a perder No, no Yo me he salvado por Megagarchon, que es dios en la puta tierra Por favor, no falles la carga dragón, Dragonet, no la falles Y yo tampoco voy a perder, vamos mi shiny, carajo, la puta madre <risa> vamos. <risa> vamos, bien y hielo, ahora, toman por culo Dragonet ¡Uy, sí. y lo aguanta! Nah. Y lo fallo, va, ah, toma por culo Oh, F Fallar carga dragón, que dolor A vale. esparmear pociones Qué poético, gane ¿vale? con el, el colmillo hielo es el que yo estaba temiendo Que si era más rápido que Garchomp, perdía Pero si no era más rápido, ganaba Entonces, he ganado al speed No me congeles, no me congeles. vale ¿Seré más rápido que nah, él? Se... No creo, ¿no? Ni coña. Sí. No. ¿Me sí, sí, decir, sí, sí. ¿Me puedes más decir más la rápido velocidad rápido de tu Garchomp, por favor? 172 era En Mega Es más Garchon. rápido. Es más rápido Dragonite, porque fui más rápido con Arcanine. O Datos sea, 127. Rápido. Uf, muy lentito, eh. Shish. Eh, bueno. Carga Dragon. Es un. ¡No! Mega el Maxi, el es más rápido que yo. Te das las dos, te das las dos, oye, te das las dos, no te preocupes. Sí, sí, sí. Eh, me, congela, me, tío, gile, me congela, <risa> ah, me congela. Ah, me descongelo. Carga dragón de locos. Nah ¿Lo mata? Tiene un ángel en el culo, es increíble. Tiene un ángel en el culo, o sea, ya de por sí que me congele no sé tener un ángel en el culo. ¡Te congélate en el primer turno! ¡No afecto en nada! Sí, pero, bueno, y he fallado una carga dragón que no estaría gastando 40 pociones Y si nos ponemos así, nos ponemos, pero vamos no. Perfecto, me mataron muy poquitos a mí ¿eh? A mí, cuatro muy poquitos. Sí, sí es que, Si es que no me congelo ahora cuatro veces seguidas Nah, Jay, hey, si te lo vas a pasar, no te quejes, no llores, no llores No, no llores, te lo ¿Pero? vas a pasar de locos Ojo, el flinch Volando te lo vas a pasar El flinch Vale, no. se acabó Se lo pasó Nah, no, no, se lo pasó nah. ¿Cuántos, ¿Cuántos cadáveres tenéis, chicos? Así como pregunta técnica Yo tres solo ¿O no, uno lo, Los tres peores Vivarel, Eh... Ursaring Y el... Luminion Que es bastante bueno Pero bueno, es lo que hay Pero esa es que nos ha... Nos ha violado este combate <risas> He aguantado a Mega Kangaskhan A Mega Garchomp Y al Salamence Que Salamence ni ha salido a combatir Vale, compituros Pues hasta aquí el episodio de hoy O sea, estamos en shock Después de este increíble combate O Eddie ha pecheado Pero conse ha conseguido... En el último segundo, no, remontar. No, no, no, no, no, no peche, me metieron 20 críticos, me retrocedieron, me quemaron. Estoy comiendo una verga así, estoy comiendo, amigo. Estoy cansado, estoy cansado, estoy cansado, estoy cansado, estoy cansado, estoy cansado. Ya no puedo más, tío. Increíble, me parto el culo, pobrecillo. Sí. Y nada, Javix se lo pasó como siempre, un día más. Yo también me a lo ver, pasé por bueno, suerte. Se han y... muerto cuatro, que no está mal. Se han muerto cuatro, no que es... no, no. está mal. No está mal. Le remontamos una, a Javix. ¡Vamos! Esto se puede, coño. Así que nada más, compañeros, espero que os haya encantado, encantado. este pedazo de episodio Dejad un super like de compitón, apretad ese botón como si no vieron mañana Y recordad que tenéis un sorteo activo en el canal No le voy a decir nada a Oeddy porque está tilteado, así que ya lo digo yo <risa> Que podéis eh, suscribiros a los tres canales, los tenéis en la descripción Y nada, nos vemos mañana con otro episodio de Pokémon X <risa> Ey, ¡Y! Hola. ¡Perdón! ¡Y! ¡Y! ¡Y! ¡No quiero negar! ¡No quiero negar! ¡Cacaloque! Bueno, ¡Chao! ¡La mejor después de chao. la espera, chao.